confirmar lo que os decíamos hace apenas unos minutos... ...es un F-18, nos lo confirma el Ministerio de Defensa... ...un F-18, según los testigos volaba más bajo de lo habitual... ...y es el F-18 el que se ha estrellado en esa base... ...de Torrejón de Ardoz, la base militar que estamos viendo... Eh, ...el piloto, según esta información insistimos... Eh, ...corroborada con el Ministerio de Defensa... ...no habría podido salir a tiempo y... ...habría fallecido... ...es eh, curioso porque estamos viendo... ...el segundo accidente de un avión militar... ...en menos de cinco días ¿no?... ...después del Eurofighter en la base... ...de Los Llanos en Albacete... ...lo que veis ahora son... ...los equipos de emergencia... Eh, ...ya es una segunda fase... ...ya no se ve la columna de humo... ...o no con la intensidad que se veía hace unos minutos... ...esto ocurría a las 11 ...hace poco más de media hora... ...que ha sucedido ese accidente... ...cuyas causas se desconocen... Y ahora mismo están todas las autoridades dirigiéndose al lugar para intentar averiguar qué, sí. qué más se puede saber. También nosotros estamos allí nosotros a punto de llegar.